La conferencia de ingreso del que va a ser nuestro nuevo compañero en el Centro de Estudios Montañeses, eh, don Carlos Nardiz y de quien va a hacer la presentación nuestro también compañero Luis Villegas Cabredo, eh, a quien le cedo la palabra para que haga la presentación del conferenciante. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer una breve presentación de nuestro próximo compañero, Carlos Nariz Ortiz, y he escrito unas, unas breves líneas de ello. Comento aquí, la entrada de un nuevo miembro en el Centro de Estudios Montañeses es siempre un motivo de alegría, por lo que significa de renovación y el poder contar con un nuevo operario en la Mies. Si la persona que se incorpora es un amigo y compañero de profesión, la satisfacción es doble. Conocí a Carlos Nardiz, nacido en el Astillero, cuando comenzamos la carrera de Ingenieros de Caminos en nuestra querida Escuela de Santander. Allí peleamos durante varios años hasta superar los dos primeros cursos de la Ingeniería, que eran muy duros y selectivos. Luego, Carlos se fue a terminar su carrera a Madrid y el destino le llevó a desarrollar su profesión a Galicia, lo cual ha hecho, como luego se verá, de un modo brillante. En los últimos años, varios acontecimientos nos han vuelto a poner en contacto. En primer lugar, un curso de homenaje a nuestro admirado compañero Juan José Arenas, catedrático de puentes y maestro de ingenieros, que se celebró en 2016 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Luego, coordinamos un número monográfico sobre este singular ingeniero en la centenaria revista de obras públicas fundada en 1853. Y finalmente, nuestra común afición por los temas históricos y de patrimonio de las obras públicas fue otro de los revulsivos pues, para estar en contacto en los últimos años. El gran conocimiento e interés que tiene Carlos Nárdiz por los temas que nos ocupan en este centro de estudios, sus orígenes montañeses y el que pueda proyectar nuestra asociación en Galicia como miembro correspondiente, es lo que me llevó a proponer a nuestra directiva su ingreso en el centro de estudios montañeses lo que hoy se cumple. Y sin más, paso ya a resumir brevemente su currículum. Carlos Nardiz es ingeniero de caminos, canales y puertos en 1977, por la Universidad Politécnica Madrid. Por la misma universidad es doctor ingeniero de caminos en el año 1991. Es profesor titular de la Universidad de La Coruña desde 1994, en donde ha impartido diferentes materias, eh, cito algunas, urbanismo y ordenación del territorio en la Escuela de Arquitectos, transporte y territorio, paisaje en la ingeniería, ordenación del territorio y urbanismo en la Escuela de Ingenieros de Caminos de La Coruña. Es proyectista de obras de urbanización, puentes, carreteras, rehabilitación de obras de ingeniería histórica, planes de urbanismo. Una faceta especialmente singular en la obra de, de Carlos es... Eh, la de publicar libros, ha publicado 10 libros, voy a citar algunos de ellos Puentes Históricos de Galicia en 1989 El Territorio y los Caminos en Galicia, Planos Históricos de la Red Viaria 1992 El Ferrocarril en el noroeste de España 1996 El Puerto y la Ciudad de la Coruña en 1998 y en los últimos años Introducción al Urbanismo, la Construcción de la Ciudad y el Territorio en el año 16 entre la arquitectura y la ingeniería 6 más 6 en el año 17 y el año pasado hace unos pocos meses ha publicado el paisaje en la, in en la ingeniería. Por otro lado es vocal asesor del CEOPU El CEOPU es el centro de estudios históricos de obras públicas del Ministerio de Fomento. Ha sido decano del Colegio de Ingenieros de Caminos de Galicia durante dos mandatos, del año 2006 al 2014. Es medalla al mérito profesional del Colegio de Ingenieros de Galicia. Es medalla de honor del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos eh, del año 2015. Es miembro de la Comisión de Patrimonio del Consejo de Cultura Gallega. Y también es miembro de, del Instituto Cornide de, Centro, de Cornide de Estudios Coruñeses desde el año 2017. Pues, pues esto es un poco la faceta de nuestro nuevo compañero al que cedemos la palabra para que nos ilustre sobre el tema que ha elegido para, para dar la charla de presentación sí. Bueno, cuando Luis Luis Viena me propuso después el patronato no estuve la tarde y a pero yo creo que lo mejor que podía hablar es de la experiencia que, que tengo por haber nacido en Astillero, a través de las transformaciones que se han producido no solamente en Astillero, sino en todo el fondo de la bella de Santander. ¿no? Por eso lo llamo la transformación del paisaje del fondo de la bella de Santander. Y lo he añadido unos subtítulos, que es, no se lo veis bien, la rueda, perdón, el agua, la rueda, el hierro y la velocidad, que me sirve un poco para ordenar lo que voy a hacer. ¿no? Eh, a mí me gusta relacionarme con la historia, no como tradicionalmente hacen los historiadores, desde los documentos escritos. A mí la historia que me gusta es la historia fundamentalmente de territorio. Y utilizo la... ...la historia, digamos, la, la, la historia escrita... ...para interpretar lo que es la realidad actual. ¿no? Por lo tanto, esto es lo que he intentado también... ...en esta intervención, es decir, el paisaje... ...de todo el fondo de la Bahía de Santander... ...es un paisaje profundamente transformado... ...y a través de, de agradecimientos a los que me referiré... ...que lo han ido estudiando, sobre todo en los últimos tiempos... En la Bahía de Santander lo que es el puerto de Santander está más estudiado, lo que es el fondo de la de la Bahía de Santander pues he intentado preparar esta conferencia ¿no? si alguno de ustedes tiene interés en relacionarse con el texto independientemente de que me han dicho que se va a publicar en esta revista, en la revista Altamira pues me dan su correo electrónico y yo se lo mando muy gustoso eh, ¿Por qué el agua, la rueda, el hierro y la velocidad? Porque yo creo que explica muy bien lo que ha sido la transformación de este paisaje. ¿no? Desde el agua, por el papel eh, eh, que ha tenido la Bahía Santander, eh, a través de, de lo que ha sido un canal navegable que llegaba hasta el fondo de la bahía, eh, para la organización de lo que fue uno de los primeros astilleros, eh, que fue el Real Astillero de Guarnizo, en una ría que hoy ya no es navegable, ahora me referiré a ello. Eh, pero además, Astillero como lugar de baños, eh, que compitió en su momento con el propio Sardinero. Esto hoy sería incomprensible, ¿no? Por lo tanto, los que vivimos en Astillero eh, a finales de los años 50 y en los años 60, esa tradición por el baño voy a tratar también de mostrarla. ¿no? <coughs> la rueda porque esto es algo que yo he estudiado bastante históricamente en Galicia eh, lo que han supuesto la transformación de las carreteras en la construcción del paisaje de territorio eh, con documentos de los propios planos de proyecto desde la segunda mitad del 18 pues lo he querido de alguna manera también aplicar en este, en este pequeño estudio ¿no? el hierro porque no se entiende el paisaje del fondo de la vía de Santander sin el hierro, el hierro a través de dos aproximaciones. Una, el ferrocarril. El ferrocarril fue un elemento tremen, tremendamente transformador de lo que fue el paisaje de la bahía, ocupando zonas de marismas y el borde correspondiente, e impulsando luego nuevas ocupaciones de la propia bahía. Y luego la minería, la minería como un elemento fundamental relacionado con la Sierra de Cabarga, pero también con el fondo de la bahía a través de las transformaciones de la ría de Soliano. Y la velocidad, eh, la velocidad, vivimos en el tiempo de la velocidad, eh, la velocidad que integra territorios, eh, la velocidad que, que transforma, de alguna manera, carreteras construidas en los años 50, que transformó la accesibilidad anterior eh, a todos estos territorios, y con una doble velocidad, la velocidad de los vehículos, pero también la velocidad a la que hoy cada vez más nos reconocemos, que es la velocidad de los peatones y las bicicletas. Por lo tanto, terminaré mi intervención haciendo referencia a la otra velocidad, la velocidad de los espacios libres conectados a través de recorridos de peatones y bicicletas. ¿no? Como el tema es muy extenso y cada uno de los apartados daría lugar prácticamente a la conferencia, eh, les proyectaré una serie de imágenes y me limitaré eh, a unos pequeños comentarios Porque si no, regresaríamos bastante tiempo ¿no? eh, A mí me gusta bastante la cartografía Yo creo que el territorio, su historia de territorio Se interpreta muy bien a través de la cartografía Este plano de los años 80 del siglo XVIII Elaborado por ingenieros militares, una de las cosas que estudié en esos libros que ha comentado antes Luis, eh, es el papel de los ingenieros militares previo a los ingenieros de caminos en la elaboración de una cartografía por motivos funcionales, eh, entre otras cosas por el proyecto de las vías de comunicación y de los propios puertos. ¿no? Este plano yo lo utilicé ya hace bastantes años cuando había estudiado el puerto de Santander por eso no quiero hablar de, de, de una historia que es más conocida de transformación formaciones del Puerto Santander, y siempre me parece un plano magnífico. ¿no? Es un plano de, de la Bahía de Santander, en donde, a mayores de ese canal o la canal, como la llamamos aquí en, en Cantabria, eh, para el acceso a la Ría de Astillero y a las Rías de Bo, Solía, San Salvador, Tijero, hay una. Una doble confusión sobre este, sobre este nombre, ¿no? Eh, parece un plan magnífico, incluido también el, lo que es el río Miera, el río Miera como elemento fundamental al que luego me referiré, desembocando en la ría de Cubas y eh, provocando ya eh, aterramientos durante el 18 de la propia Bahía de Santander, lo cual determinó ya entonces los primeros dragados. ¿no? Bueno, en Guarnizo. ...tenemos una referencia de lo que fue el Real Astillero... ...a través del edificio de los directores del Real Astillero de Guarnizo... ...está eh, prácticamente pegado a la iglesia de Santa María de Buslera... ...una iglesia románica, muy interesante... ...pero que la vemos eh, tremendamente transformada. ¿no? Eh, este edificio, hay dudas, y se empezó a construir a finales del 18 pero su arquitectura es una arquitectura fundamentalmente de militares de mediados del, del siglo XVIII. Eh, no solamente tiene este frente, sino un lateral que está envolviendo también a la iglesia de Santa María de Burlera, No Es el XVIII, el XVIII es el siglo de la ilustración, es el siglo de la razón, la razón que vuelve a la fe y a la religión. ¿no? Eh, lo que tienen ustedes en la parte de abajo es la ría de Solía, como está actualmente, una ría... Eh, eh, anegada eh, por tanto ya no es navegable y a la derecha estaba el, un astillero de Rivera que era el astillero de Potrañez en donde hoy está el, el eh, un, un parque de transformación de, de Letra de Viesgo eh, por tanto es un paisaje tremendamente transformado y cómo desde este edificio se dominaba el real astillero de Guarnizo sobre el real astillero de Guarnizo se ha escrito mucho eh, eh, eh, hay una publicación ya de los años 20 de una persona que se llamaba Miguel de Asúa ahora le citaré eh, pero allí yo conocí de niño un personaje que se llamaba Nemesio Mercapide que escribió muchísimo eh, por tanto, Teníamos como niños una referencia que era un señor que escribía en el pueblo, lo cual en ese momento era una referencia. Antonio ¿no? bueno, Nemesio Mercapide en ha publicado varios libros sobre el real astillero de, de Guarnizo. El último fue un libro que se hizo póstumo como una especie de homenaje a, a su figura. ¿no? Este plano que me facilitaron en el archivo del puerto, el plano es mayor, pero yo he querido hacer esta ampliación, de mediados del 19, tanto todavía este territorio a mediados del 19 era como representaba este plano del puerto, ahí se ven las dos penínsulas, la de Maliaño y Astillero. ¿no? Eh, que después han tenido transformaciones y los canales dibujados, porque entonces el interés fundamental era el acceso de los barcos hasta el fondo. ¿no? El, el Real Astillero de Guarnizo estaba aproximadamente aquí, aproximadamente aquí, eh, eh, pero todavía el, el, el, la ría de Solía, esta es la ría de Solía, esta es la ría de San Salvador del Tijero, era navegable hasta el fondo, hasta el puente de Solía, que es un puente al que luego me referiré. Eh, aquí ven la isla de Morero, también luego me voy a referir a ella. Veo una imagen del territorio que no tiene que ver con la imagen actual como consecuencia de los rellenos que después se han realizado. ¿no? Es bueno, como decía antes, la historia de, de Astillero, de la transforma, desde el real Astillero de Guarnizo y las transformaciones posteriores, en donde eh, ya desde el final del XIX, eh, ese Astillero que en la etapa anterior era ese lugar de baños que competía incluso con el sardinero, eh, se transforma. Por tanto, en Astillero, yo viví de niño, esa esa... Eh, contradicción entre la industria y, y el baño... ...hasta que de alguna manera la industria se apoderó de la propia, de la propia ría. ¿no? Miguel de Asúa, al que citaba antes, decía que... ...bueno, hacía una descripción que a mí me sigue gustando de Astillero... ...porque decía que en suaves laderas... Eh, ...descendía cubierta de prados y de bosques hasta el agua de mar... Esa, ...esa imagen de península que desciende hacia el agua del mar... ...que había desaparecido a través de los sucesivos rellenos... me muy interesante... ...y ya en los años 20 decía como consecuencia la minería... ...a la que luego me referiré... ...que sus aguas habían sido teñidas de rojo... ...la minería como elemento transformador... ...de las propias aguas de las vías de Solía y Astillero... Bueno, proyecto esta imagen que he tenido mis dudas eh, y que la primera formaba parte de la, de la portada, de la primera imagen, porque a mí me es imposible eh, hablar en este momento de Astillero sin referirme a temas emocionales. ¿no? Eh, nosotros vivimos Astillero, sobre todo, a través del impulso de mi madre. Mi madre nos bajaba todos los días a la ría, aprendimos prácticamente a nadar antes que, a, antes que andar. Eh, nos ponía una cuerda en el bote y nos daba la vuelta, hasta que no, eh, aprendíamos a andar. No. El Carpa, que era el eh, barco que nosotros teníamos, por los dos mayores, Carlos y Pacho, ahí nos reuníamos todos. Eh, yo creo que la única foto de mi padre que estuvo, mi padre nunca bajaba al barco, era siempre mi madre, digamos, la que bajaba al barco. Y ahí hicimos eh, gran parte de nuestra vida, desde prácticamente eh, la primavera hasta que llegaba el invierno, era todos los días bajar a, a, a la playa. ¿no? Eh, referencias de la playuca, referencias de un paisaje transformado, no me refería a esto al final de mi intervención, ¿no? La rueda. En la... Galicia he estudiado mucho las consecuencias de la rueda, de la transformación de los caminos, incluso en ese libro que se refería a Luis de no solamente a los puentes históricos de Galicia, sino de. También de los caminos históricos de Galicia, en donde iba desde los caminos megalíticos hasta las autovías actuales. Por lo tanto, sigo insistiendo, me gusta ver, eh, me gusta utilizar el pasado para entender el presente. ¿no? Este es el camino real eh, que se termina en el año 1758 de Reynoso Santander. El camino real de Reynoso Santander... Eh, eh, fue muy importante en lo que fue el acceso a Santander, lo que hacía era prolongar el canal de Castilla, es una obra pública y también en su momento estudié, hasta Santander, hasta el puerto de Santander, la salida, digamos, de, de los trigos de Castilla hasta el puerto de Santander. ¿no? Podemos, en Bárcena de Pie de Concha, relacionarnos con él, por lo tanto, cuando visitemos la supuesta vía romana, que no es vía romana, también merece la pena este recorrido a través del, a través del Camino Real. ¿no? Camino Real de mediados del 18 eh, pero que es anterior a un decreto de 1761, en donde se empiezan a construir los Caminos Reales, que son las primeras carreteras modernas, para comunicar Madrid con los principales puertos de mar. lo que estudié mucho fue de Madrid a... A, al puerto de Acoruñano antes de este camino de, de mediados del 18 eh, vivimos la transformación de los caminos de herradura en caminos de ruedas ¿no? eh, la, eh, el puerto de Santander solamente era accesible eh, por tierra evidentemente a, a través de los caminos de herradura hasta que se construye este camino de ruedas que obliga a la construcción de un nuevo puente sobre la ría de, de, de Solía el primer puente sobre la ría de Solía ¿no? es un puente que hemos conocido en la situación anterior de la situación de ruina un puente que María Luisa Bedia eh, eh, ha estudiado es una historiadora que da clases aquí en la Escuela de Ingenieros de Caminos eh, el plano es de una Proyecto de restauración, eh, por tanto, de las cuatro o cinco arcadas que tenía de 1840, eh, cuando ya estaba prácticamente arruinado. Esta es la situación actual, pero a mí me ha gustado bastante cuando primero estudié los puentes y luego los caminos, el ver la continuidad de los puentes a través de los caminos. ¿no? Y los caminos son los que dan sentido a los puentes. ¿no? El camino que continúa. Eh, la puente o el puente de Solía está abandonado, cortado por la carretera, pero también por el cierre de una casa, y es una pena que no lo recuperemos, porque era un acceso a todo el territorio, incluso en continuidad después con la parte de inflada, que no tenía nada que ver con la carretera actual. Las carreteras eh, descienden a los valles frente a los caminos que van a media ladera. Por lo tanto, esta superposición de las carreteras modernas a los caminos no es verdad puesto que en función de las distintas condiciones de transporte se están adaptando de una manera distinta al territorio como ocurría también con las vías romanas o con los caminos medievales. Al lado del... La puente de Solía se construyó, eh, este puente, en los años, en los años 70, que eh, sustituyó totalmente al a puente de Solía en el tráfico sobre el fondo de la ría. ¿no? Eh, me decía antes, Luis, que el puente hoy se, es, que se conserva, que hemos envuelto en maleza, es un puente reconstruido en la posguerra, eh, pero me interesó mucho cuando lo conocí, la carretera. La carretera, eh, que no es la carretera actual, que era una carretera arbolada, de acuerdo con una tradición de Proyecto de las Carreteras, ...de mediados del, ya del siglo XIX en donde todas las carreteras se arbolaban... ...siguiendo una tradición que venía de los canales de navegación del siglo XVIII. Por lo tanto este tramo está abandonado, no sé lo que se puede hacer para recuperarlo. Realmente el abandono de la Puente de Solía eh, se produjo fundamentalmente... ...a través de la carretera que iba desde Muriedas al Puente en, al puente San Salvador... El proyecto de la carretera es muy interesante y yo lo he podido consultar en el archivo de Alcalá de Henares, porque aquí es encontrable. Eh, me he traído planos de él, eh, pero mm, es, un, es un proyecto que define, esto es un... Eh, eh, lo hice también en Galicia con los caminos reales del 18 y también con las carreteras del 19 pero para relacionarse muchas veces con el territorio a través de las primeras cartografías que existían en ese territorio eh, es muy interesante estos proyectos de estas primeras carreteras ¿no? esta carretera de Muriedas al puente de San Salvador es muy interesante en este sentido. Se ve como era Astillero a mediados del siglo XIX, el proyecto es de 1900, perdón, 1858, se ve las Quintas que había en el propio municipio de Astillero, los nombres de los propietarios de las Quintas, uno de ellos Botín, por lo tanto la familia Botín iba a bañarse a Astillero, pero lo que me interesa mucho las carreteras 19 ha sido la capacidad que han tenido de construir el territorio. Les pongo ahí esas viviendas construidas al borde de las carreteras ...unos libros que publiqué... ...que antes no citaba a Luis... ...se llama la construcción de los bordes... ...de las carreteras en Galicia... ...por lo tanto las carreteras para que no se vean... ...desde el punto de vista funcional... ...sino que se vean en su papel en la construcción de territorio... ...que explican las estructuras urbanas... ...de las villas pero también de las ciudades... ...por lo tanto a mayores de esa zona... De, ...y a Próximo astillero les pongo el plano correspondiente... ...para ver cómo la carretera iba bordeando eh, prácticamente la propia, la propia ría. El puente de San Salvador fue un puente importante. Eh, un fotógrafo que se llama Lauren, que vino en los años 60 eh, a España... ...a fotografiar las obras públicas que existían entonces... ...con las cuales eh, hoy nos podemos relacionar, no solamente carreteras, aeropuertos, eh, ferrocarriles, eh, faros... Eh, ...hizo una foto, que es la que ustedes tienen ahí a la izquierda, del puente de San Salvador. El puente de San Salvador es un puente, sigue siendo un puente singular... Por, eh, ...no por la tipología de vanos rebajados eh, eh, o, con, o con las formas correspondientes, elípticas para relacionarse con las propias pilas, sino por los óculos correspondientes de los aguaderos que convertían un elemento funcional en un elemento formal que no es eh, tan, eh, eh, tan visto digamos, en otros puentes del XIX. ¿no? Eh, eh, nosotros en ese momento éramos hereditarios fundamentalmente de la ingeniería francesa, y los modelos franceses son los modelos que estaban inspirando fundamentalmente los puentes que estamos construyendo en las carreteras en España. No solamente los puentes de las carreteras, sino también los puentes de ferrocarril. Como ustedes saben, el ferrocarril que se hizo fue construido fundamentalmente por empresas extranjeras. ¿no? El hierro. El hierro con la doble aproximación... Eh, minera eh, y también de transporte. El, el hierro y el carbono son los dos elementos fundamentales para entender el siglo XIX, eh, de lo que Manford, un personaje fundamental desde el punto de vista un regionalista, en un libro que escribió en los años 30 del siglo XX, eh, llama las tres eh, fases para entender lo que había sido la evolución de la técnica. Eh, la primera era la paleotécnica, que relacionaba fundamentalmente con el agua y la madera. La segunda, eh, que era la eotécnica, que relacionaba con el, con el hierro y el carbón. Y la última, eh, la neotécnica, que era relacionada con la energía. Energía como elemento fundamentalmente transformador. ¿no? El, las fábricas de liérganes eh, y la Cavada... Eh, que, como todos ustedes saben, empezaron en la tercera década del siglo XVII, en donde ya tenemos estudios magníficos. El estudio que hizo eh, José Alcalá Zamora en el año 74, yo recuerdo comprar ese libro en el año 79, me pareció siempre magnífico. ¿no? Además lo publicó el Centro de Estudios Montañeses, con una institución que se llamaba la Institución Cultural de Cantabria. ¿no? Me parece que es un libro magnífico desde el punto de vista histórico, pero luego se ha complementado por otro libro de José Manuel Maza, eh, que es un libro ya más de maquetas y de, y de planos, no que sobre todo José Manuel ha tenido un papel importante en... Eh, en, ...en lo que es el Museo de la Cabada... ...el Museo de la Cabada que es magnífico... ...y se puede ver la forma de los galeones... ¿no? ...por lo tanto Lierganes y la Cabada... ...dedicados a fabricar los cañones... Eh, ...que iban a llevar los barcos... De la, ...y las balas que iban a llevar los barcos... De, ...que se construían fundamentalmente... ...en los astilleros real, astillero de Guarnizo... ...pero también en, en Santoña y en, y en Colindes... ...y luego a partir de mediados del siglo XVIII... Eh, eh, en, en, en, ...en Cádiz, en Cartagena y en Ferrol... ...de Ferrol dependía el regal de Guarnizo... ¿no? ...he traído estas imágenes de esa presa que es magnífica... ...que está en Lierganes... ...que es una presa de los modelos de Villarreal... ...de los modelos del siglo XVII... ...de las presas derivaban los canales correspondientes... ...que luego movían las máquinas hidráulicas y los eh, fuelles de los hornos correspondientes... ...de la casa de los cañones en donde vivían los directivos correspondientes... El caso de Lierganes. Lierganes, está peor estudiado que en el caso de la Cavada. ...de la Cavada conocemos más incluso la representación de las maquetas correspondientes... ...pero he traído esa foto de, de la salida de los hornos que no se ve prácticamente eh, eh, por la maleza del propio río, ¿no? al lado del, del puente eh, es la cabada y es Valdezón eh, por tanto la doble cirurgia que existía ahí de los primeros altos hornos que se construyeron en España bueno, el hierro lo relacionamos también con el ferrocarril el ferrocarril es un tema que siempre me ha interesado eh, aquí en Cantabria tienen un buen estudio de Manuel eh, López Calderón, eh, que además creo que es miembro del, de aquí del, del Centro de Estudios Montañeses, me parece un estudio magnífico y muy amplio en este sentido. Y ahí ven en ese plano de la parte arriba de la, a ver si lo señalo. Ahí ven el trazado del ferrocarril de, perdón. ...de Santander al alar de, al de Rey... ...en donde antes le decía que comunicaba con Castilla... ¿no? ...este ferrocarril ocupa ya... ...el borde correspondiente de las rías... ...se apoya en Maliaño... ...se deriva por guarnizo... ...después hacia el interior... ¿no? ...es un plano de 1875... ...es un plano del puerto de José Peña Redonda en donde ven la imagen, frente a la imagen que antes les enseñaba de esos planos 18, 18 y del XIX, cómo las infraestructuras van transformando, eh, las obras públicas van transformando de forma progresiva todos estos bordes, ocupando fundamentalmente lo que es un dominio, llamaríamos un dominio público marítimo terrestre eh, el, el ferrocarril de Alar de Rey eh, a Santander se termina en 1866, 20 años después se proyecta este ferrocarril, que es el ferrocarril entre Santander y Solares, eh, luego va a continuar hasta Bilbao. ...que tiene una ocupación mayor sobre las rías... ¿no? Eh, ...en el sentido de que ocupa... ...le venga aquí ustedes desplazándose respecto al trazado anterior... ...por tanto está atravesando toda esta zona de aquí... Eh, ...y luego impulsando no rellenos en, las propia, en la propia ría. ¿no? De este ferrocarril les traigo un plano... Eh, ...que tiene que ver con una reflexión que voy a hacer al final... ...respecto a los puentes del cruce correspondiente de la ría de Bo... ...eran eh, puentes fundamentalmente con cruces de San Andrés que luego se han, ido, se han ido transformando fundamentalmente a partir de los años 80. Este es un plano del astillero de los años 40, ¿no? Eh, es un plano que está en el ayuntamiento lo conseguí el propio ayuntamiento pero lo he traído esta es la carretera que antes me refería entre Muriedas y San Salvador este es el ferrocarril, trazado el trazado del ferrocarril pasando por la ría de Bo y luego atravesando la ría de, la ría de Solía eh, aquí hay otros ferrocarriles que es el ferrocarril desde la estación de Astillero a Ontaneda que seguía por aquí, que era el primer tramo de lo que fue en su momento, o lo que luego en un momento quería ser el Santander Mediterráneo. ¡Vaya, estoy torpe! Perdonen ustedes. Es que es, esto es un muy, muy Es muy fino para dar una Y luego ven ustedes otro ferrocarril que es este, que ese ferrocarril que iba desde el embarcadero la Lorconeda hasta Obregón. Que ese ferrocarril le construye MacLeanman para un personaje central en lo que fue la minería aquí en Santander. Eh, para en el fondo la vía de, de Santander eh, para la explotación de toda la Sierra de lo Cuanto el ferrocarril como un elemento fundamental en ese momento para la transformación de ese paisaje cuanto hablo de la obra pública como elemento transformador del paisaje y como soporte de otras transformaciones que se van a ir produciendo después. ¿no? La minería mmm, del hierro en torno a la Sierra de Cabarga no tuvo la escala que tuvo la minería en Vizcaya, pero fue importante. Sobre todo una especie de fiebre la minería desde finales del 19 hasta... Eh, principios del siglo XX coincidiendo con la eh, primera guerra mundial de 1914 ¿no? eh, todo lo que fue el paisaje de, de todo este tramo eh, para explotar las distintas minas que se eh, eh, que se localizaron en Camargo y en la Sierra de Cabarca es un tema hoy bastante bien estudiado, sobre todo por, por una persona que se llama Gerardo Cueto eh, que publicó en su momento un libro eh, sobre el fondo de la bahía de Santander, y luego publicó un libro, creo que coetáneo, sobre una compañía fundamental en la explotación de las minas de, de, de, de todo este territorio, que era una compañía de capital eh, inglés, escocés y alemán, eh, que anteriormente explotaba el mineral en el País Vasco, y que se dio cuenta de las posibilidades de Sierra de Cabarca, ¿no? ...todo lo que es el paisaje de los embarcaderos... ...de los ferrocarriles mineros que en su momento se construyeron... ...de los eh, tranvías aéreos... ...de las eh, cadenas flotantes... ¿no? ...para transportar el mineral... Eh, ...y sustituir a los anteriores medios de tracción animal... Eh, eh, ...que es fundamentalmente con lo que se explotaba anteriormente... ...por ejemplo en la época de Lierganes y la Cavada... Eh, fue, un, fue un esfuerzo importante por parte de las compañías mineras para llevar el, el mineral eh, en su proceso de transformación desde las minas hasta los, lavaderos, hasta los lavaderos y después transportarlo a los embarcaderos y de ahí transportarlo eh, a los... Eh, Elementos fundamentalmente de consumo de mineral, que eran siderurgias que no estaban situadas aquí, sino que estaban situadas en, en, en Alemania, en, en Francia o fundamentalmente en Inglaterra. Por tanto, un planteamiento global de los sistemas de transporte, que es a lo que responde fundamentalmente los sistema de transporte del 19 al servicio de una explotación a gran escala. ¿no? Había interesado mucho los temas de, de patrimonio, de hecho si volví a la ingeniería después de terminar la carrera, algo sabe Luis de, de todas estas cosas, Fue a terminar la carrera porque me encargaron hacer un inventario de puentes históricos de toda España. Y una carrera que en su momento no me gustaba, empecé a viajar por muchos sitios, ya durante la propia carrera, pero vi que la, la ingeniería tenía unas posibilidades inmensas eh, desde el punto de vista patrimonial, en lo que es la construcción del paisaje y territorio, que es el tema recurrente que les estoy intentando eh, contarnos. Por tanto, a mí el patrimonio como aproximación a la ingeniería me ha interesado mucho. Eh, no solamente desde el punto de vista funcional, sino desde el punto de vista de ese papel de construcción del, del paisaje tanto urbano como, como a escala territorial. Por lo tanto, las reflexiones que hace, por ejemplo, Gerardo Cueto en torno a, a la huella de lo que es un paisaje cultural. Hoy los temas relacionados con el paisaje cultural están muy de moda. Eh, el paisaje cultural es una definición que se introdujo hoy en la Convención de de la Unesco de los años 70 como obra construida del hombre y la naturaleza por ejemplo en Galicia eh, hemos hecho unos estudios que posiblemente conviertan la Ribera Sacra en Patrimonio de la Humanidad y la categoría desde el punto de vista patrimonial que hemos encontrado es la de paisaje cultural tanto esos territorios amplios la manera de protegerlos es a través de obras eh, construidas por el hombre y la naturaleza eh, la Peñacabarga es un paisaje cultural como consecuencia de esas explotaciones que se produjeron a partir del final del 19 La Ría de Solía es un paisaje cultural, por lo tanto la huella de esas explotaciones, de esos paisajes, aunque hoy ya no tengan un papel funcional y pueden, como en el caso de Cabárceno, tener un... Eh, eh, un atractivo desde el punto de vista turístico incluso desde el punto de vista patrimonial son perfectamente reivindicables ¿no? los ferrocarriles mineros de cabárceno la, el lavadero de complemento al lado de la ría de Solía que tienen ustedes a la derecha el embarcadero de la ría de San Salvador de una de las empresas que explotaban el mineral que era la empresa de complemento el embarcadero de la Orconera que nosotros llamamos el puente de los ingleses y que de niños intentamos tirarnos de él, era una, un esfuerzo que hacíamos valiente para tirarnos desde el puente de los ingleses y algunos eh, nos jugamos la vida, cosa que sabíamos que nunca podía ser en marea baja, siempre en marea alta, ¿no? Pero bueno, toda esa experiencia de tirarnos de puntos altos, luego haré un pequeño comentario en este sentido, forma parte de nuestra niñez y también de nuestra juventud, ¿no? Eh, Astillero, mmm, eh, como hoy lo conocemos, mmm, es el resultado de eh, las concesiones que se producen eh, a través de intervenciones privadas eh, con fincas eh, construidas en la parte sólida, pero que llevaban las huertas eh, ocupando la parte del mar. En una, de esas, en una de esas viviendas nací yo, nacieron también mis hermanos, ¿no? Eh, pero la verdadera transformación de astilleros se produjo eh, como consecuencia de las concesiones resultado de las de la, de la minería. Por una razón, porque en, en los lavaderos ese material arcilloso que transportaban a través de las tolvas correspondientes y que... Eh, llegaba hasta los propios eh, llevaban estos lavaderos próximos a las rías eh, necesitaba, necesitaba luego expulsar los lodos y la expulsión de los lodos correspondientes se hacían primero a través de la, de las propias rías hasta que se produjo la protesta de los pescadores y los marisqueros y tuvo que eh, intervenir la propia Junta de Obras del Puerto prohibiendo los vertidos directos y obligando a finales de 19 a las compañías mineras a construir muros en las marismas hoy las marismas no tienen el valor ambiental que entonces tenía a través de los sucesivos rellenos les he traído esta imagen que me la facilitó el propio Ayuntamiento Astillero pero es una, un plano hecho por la demarcación de costas, porque la demarcación de costas sigue delimitando la línea de dominio público marítimo terrestre teniendo en cuenta lo que era el límite eh, anterior. Pero ven eh, ustedes como la península de... ...de astillero se ha ido transformando a través de distintos rellenos... Eh, ...algunos que transformaron islas eh, anteriores... Eh, ...hoy hay un, un polígono industrial encima de este relleno... ...en lo que es Mourero... ...aquí estaba eh, aquí estaba ese astillero que antes me refería de Portrañes... ...toda esta zona fueron concesiones a, a ese personaje... ...al que antes me refería Marlenmann pero ha habido también otros personajes en todas estas concesiones. y e incluso estas eh, marismas, que hoy llamamos las marismas eh, blancas y las marismas negras, eh, en la propia Ría del Bo son resultado de concesiones también de finales del XIX, aunque a través de transmisiones que se produjeron después, en los años 60, luego se han ido localizando otros usos, ¿no? La demarcación de costas me facilitó estos planos, en donde ha habido investigaciones. En este número eh, se publica un artículo de Andrés Cabezas, me parece que yo no conozco, pero que sí la había leído anteriormente en un libro que había publicado sobre el fondo de la Villa Santander, en donde cuantificaba que la Ría de Solía. Eh, lo que era la superficie libre eh, a la que llegaba el agua era del orden de 2.700 hectáreas. Y como consecuencia de esos lavados, de esos eh, lavados de lodos de la minería, eh, se había reducido al 82%. Por lo tanto, eh, se había quedado en las 700 hectáreas, de prácticamente las 2.700 hectáreas que, tenía, que antes veíamos en aquellos planos. ¿no? Esta es la delimitación del dominio público marítimo terrestre que ha hecho la demarcación de costas en donde ven ustedes la línea roja eh, por tanto, a mayores entre la línea roja y lo que es la propia ría aparecen los rellenos correspondientes resultados de esas concesiones que se produjeron eh, de las marismas para los lavaderos correspondientes del mineral. ¿no? El... El territorio hoy se está transformando también de forma positiva y luego haré un comentario en este sentido a través de la recuperación de anteriores vías de ferrocarril. ¿no? Esto es como es hoy la vía de ferrocarril entre el embarcadero Ontaneda y, eh, perdón, el embarcadero Astillero en es ese punto de los ingleses al que antes me refería y, eh, y Obregón. Obregón, que es un paisaje de un pueblo muy ligado en su momento a la minería, incluso de este lado de Cabárce, ¿no? Vemos las explotaciones correspondientes en torno a Obregón, ¿no? Por lo tanto, eh, es una... nuevos usos de lo que eran vías relacionadas en su momento con el transporte mineral, desde los lavaderos hasta los embarcaderos correspondientes, ¿no? La ría de Solía, en este sentido, como antes decía, es el paisaje cultural, ¿no? Termino con la velocidad, eh, la velocidad eh, que caracteriza eh, lo que es la imagen eh, que hemos vivido, digamos, en nuestras vidas, a través de la transformación de las carreteras. ¿no? Eh, esto que tienen ustedes a la derecha es una eh, fotografía aérea de finales de los años 40, ...lo que tienen ustedes abajo es una fotografía aérea del año 56... ...de lo que en términos cartográficos conocemos el vuelo americano... ...y lo que tienen ustedes a la izquierda arriba es un plano de astillero del año 66... ...a través de estas imágenes se pueden ver, y perdonen a aquellos que les cuesta ver... ...la cartografía, la transformación que ha sufrido este municipio... ...fundamentalmente a partir de los años 50, ¿no? En los años 50, resultado de un plan, resultado de un plan que es un plan de modernización de las carreteras en España en 1950. Es una historia que también he contado a veces en Galicia. De, antes hubo una transformación de las carreteras del 19, fundamentalmente a través de un circuito que se llamaba el circuito de firmes especiales. Donde las carreteras de Macadas empezaron a, a asfaltar ¿no? y que creó los primeros pavimentos de acceso a las, a las ciudades. ¿no? Pero es eh, la posguerra... Salimos todos muy mal, se reconstruyeron muchas obras, o salieron todos muy mal los que vivían entonces. Eh, la posguerra es un recuerdo continuo. Eh, por ejemplo, a mi padre un tema que, le, que lo vivió directamente, pero bueno, son anécdotas personales, aunque hablar de esto es también hablar de temas emocionales. ¿no? En, en 1950 se hace ese plan modernización de las carreteras en donde se empiezan a hacer las primeras modificaciones de los trazados de las carreteras. La carretera que se proyecta entonces es la carretera que sigue la vía de ferrocarril como un nuevo acceso entre Santander y el puente de San Salvador. Se llama Siente, Santander, el puente de San Salvador. Atravesaba Santander por lo que hoy es el... el, el la calle Marqués de la Armida, que delimitaba lo que era el muelle de Maliaño, muelle de, de finales del, del 19, eh, que seguía paralela prácticamente el ferrocarril, eh, en donde los puentes que se construyeron, por ejemplo, en la ría de Bo, era un puente paralelo, eh, tanto en la ría de Bo como en la ría de... Eh, ...como en la ría de San Salvador... ...en donde se apoyaba... ...en el, en el mismo puente de San Salvador... ...iba prácticamente paralelo al ferrocarril... Eh, ...aquí ven ustedes... ...transformaciones que empiezan a hacerse... ...en torno a este borde... ...y aquí el trazado correspondiente de la carretera... ...y perdonen si no se ve... Eh, ...o aquí ven los rellenos correspondientes... ...a las que antes me refería... ...como esa isla de Morero... ...en ese plano... ...en esa cartografía del año 56... ¿no? La fotografía aérea de ese vuelo americano del año 56 nos permite hoy entender muy bien esas transformaciones. Eh, de toda la franja del, del litoral, a partir del proyecto de esta carretera, eh, de rellenos que se fueron produciendo posteriormente, el, el, el aeropuerto se termina en 1953, se había proyectado de los años eh, 40 entonces, por lo tanto rellenos, siempre rellenando el borde correspondiente de la ría, el ferrocarril iba por aquí, la carretera iba por aquí, por todo este borde litoral, por lo tanto un sucesivo relleno que se iba produciendo este borde de las rías. ¿no? Eh, o de la construcción de lo que eh, en su momento fue el, es prácticamente el único puente eh, a mayores de los de la Ría de Solía construido sobre la Bahía de Santander, que es el Puente de Pontejos. El Puente de Pontejos a nosotros como niños eh, nos trae muchos recuerdos, se terminó en 1966. Eh, ...después de tirarnos del puente de los ingleses... Eh, veía, ...veíamos a ver si éramos capaces... ...de tirarnos de aquí... Eh, ...de cabeza, porque de pie si nos tiramos... Sobre, ...sobre este puente... ...el único que se atrevió... ...fue mi hermano Pacho, que era el más valiente... <risa> ...la velocidad... Eh, eh, ...tiene que ver con la transformación de las carreteras... ...que se ha producido fundamentalmente a partir de los años 80. ¿no? Eh, la transformación de la carretera eh, que iba desde Santander a San Salvador... Eh, ...a través de la autovía fue un proceso complejo. Eh, incluso se manejaron otras alternativas eh, por el interior... ...para circunvalar Astillero el caso Astillero supuso la construcción de un túnel eh, supuso eh, la construcción de un nuevo parque supuso la desaparición de lo que era el acceso del muelle de, del muelle de los ingleses eh, como decía un ingeniero de obras públicas hace poco se gastó mucho más y lo sabe muy bien Ángel de la Colina que intervino en esta obra se gastó mucho más en, el, en, en lo que fueron los complementos que en la propia carretera, porque fue una obra en su momento difícil, hay distintas publicaciones en este sentido. ¿no? Por tanto, ¿cómo el territorio deja de ser un lugar, un lugar que se atraviesa, un lugar por el que se pasa y por el que se pasa, por el que se para, con ese papel que antes me refería a la carretera del en esa construcción de territorio, o un lugar por el que se pasa, en donde la gente no tiene ya ninguna referencia, digamos, de ese lugar, lo que quiere es llegar en un tiempo determinado entre Santander y Bilbao, y lo único que significa, digamos, es el, el tiempo de, de viaje, y cómo el paisaje va desapareciendo de forma progresiva a medida que hemos ido especializando de forma eh, creciente estas carreteras, eh, anteriormente carreteras de dos carriles, y transformándolas en autovías. ¿no? bueno ven ustedes también en la parte de abajo en la ría de Solía eh, lo que es la ronda de la bahía que prácticamente coincide no lo sé aproximadamente con una variante en, que en su momento se planteó de circunvalación de astillero y que se construyó ya en este siglo en este siglo XXI ¿no? la ingeniería que es magnífica y en la que hay que creer Maneja elementos funcionales eh, a través de proyectos correspondientes de trazado eh, apoyándose por supuesto en la cartografía eh, hoy una cartografía digital y a través de los correspondientes programas de trazado pero no es eh, suficientemente sensible respecto a los lugares que se pasan ¿no? La Ría de Solía era un obstáculo eh, lo fue para el ferrocarril, lo fue para esos puentes, el puente de Solía, el puente de San Salvador al que antes me refería, pero no lo es después desde el punto de vista técnico para los puentes que se construyeron para la autovía. ¿no? Esto para mí quizá es un elemento crítico respecto a cómo hemos construido algunas cosas, porque los puentes se ven y cuando colocamos un pilar en el medio del cauce, eh, eh, ...o resolvemos el paso correspondiente a través de, de elementos eh, perfectamente defendibles... ...como son las vías eh, prefabricadas, ¿no? que tiene una longitud máxima... ...en su momento respecto a unas soluciones más intensas en in situ... Eh, ...o cuando atravesamos, como en el caso de la Ronda de la Bahía... ...las márgenes correspondientes de la ría de Solía... A pesar de que se hacen estudios ya desde mediados de los años 80 de una palabra horrorosa que se llama estudios de impacto ambiental, eh, no siempre encontramos las mejores alternativas. Quizá porque la ingeniería está excesivamente condicionada, y es así porque consumimos presupuestos públicos. ...por lo que es la economía, ¿no? Pero siempre hay otras alternativas cuando estamos atravesando lugares singulares... ...o paisajes singulares que tienen esta historia como la que acabo de referir... ...de la Ría de Solía. Estas son cartografías del proyecto correspondiente de la propia autovía... ...atravesando Astillero, el, el propio embarcadero de Alcorneda... ...o en el nudo correspondiente más próximo al puente de Pontejos, ¿no? No solamente en los años 80 hizo falta para transformar la autovía y para la localización de los nuevos usos eh, comerciales, eh, de los nuevos centros comerciales, mm, una actuación que quizá es menos eh, conocida, eh, sí, si, por supuesto, por los ingenieros eh, ferroviarios, que es el traslado que se hizo el ferrocarril entre eh, altos hornos de de Nueva Montaña, de Quijano no contó la historia, pero es una historia interesante eh, y eh, Astillero a través de un trazado que es interior, ahí tienen en la parte de arriba la confluencia de las dos líneas la de, eh, la de Santander, Alar de Rey que es la de la izquierda y la de eh, el nuevo trazado que se hace en los años 80 de, el, de Santander eh, Bilbao, ¿no? Estos paisajes del ferrocarril a veces desconocidos, en donde en las ciudades hoy un elemento de centralidad, de oportunidad, es la integración del ferrocarril en las propias ciudades a través de operaciones urbanísticas, un tema también que he visitado bastantes ciudades en este momento viendo lo que se está haciendo. Parece que en el futuro habría que dar algún tipo de respuesta a lo que ocurre en Maliaño. Maliaño está atravesado por el doble ferrocarril al que me refería, que es un elemento de borde en donde hoy en las ciudades están haciendo actuaciones de sentido interesantes y quizá en año en el futuro en, con las casas construidas en el burde habrá que hacer algún tipo de actuación cuando el ferrocarril llega a Astillero bordea las marismas ese ferrocarril al que antes me refería de finales del siglo XIX pero he traído este puente transformado en donde se mantienen los estribos eh, para atravesar la ría de la ría de de solía con un puente más generoso de los que luego hemos construido para el caso de las autovías. ¿no? Esta es una reflexión que quería hacer y no quería molestar a nadie, pero, pero yo creo que los ingenieros de vez en cuando tenemos que ser críticos. ¿eh? El, decía Paul Virilo, que es un personaje que murió hace poco, un sociólogo francés, ¿no? que eh, la velocidad se relaciona fundamentalmente con el, con el progreso con, con el control del territorio él ha hablado mucho de las guerras de las guerras relacionadas con la velocidad y como detrás de las guerras detrás de del detrás de y la acabada se funda fundamentalmente al servicio de las guerras en ese momento en la construcción de los barcos correspondientes ¿no? a veces derivados de los encuentros de las, de las guerras y de la ingeniería militar eh, ...tenemos luego encuentros que manejamos desde el punto de vista civil... ...como es eh, Internet... ...un elemento fundamentalmente derivado en su momento del control... Digamos, ...de las comunicaciones y, y que utilizamos todos. ¿no? El salto, y con esto voy a terminar enseguida... ...el salto de escala que se ha producido en el, en el siglo XX... ...a través de la obsolencia de las infraestructuras... ...nos permite... Eh, eh, recuperar vías eh, anteriormente de ferrocarril como esta de Astillera-Hontaneda ¿no? no, pero esto está muy bien no, no, no, no, no, no, no, no. Así. No, no, no, no, y ¿Me permite, a mí que interrumpir, que me permite a mí interrumpir esta charla que ya es muy larga y que después no, no, estará no, aburriendo? Nada, no, hombre, no, pero me parece fenomenal. Bueno, en España a partir de los años, finales de los años 80, algunas vías de ferrocarril los soletas, eh, sobre todo a partir de los años 90, eh, el ministerio que entonces se llamaba de Obras Públicas, fue reconvirtiendo en lo que llamó vías verdes. Hoy hay una extensión a nivel de toda España de estas vías verdes a partir de ferrocarriles obsoletos. ¿no? Una de las primeras en las que se intervino fue la de astillero Ontaneda, astillero ¿no? ontaneda que forma parte de los espacios libres hoy de Astillero, solamente andando y en bicicleta, eh, conjuntamente con la otra vía a la que antes me refería eh, Además se puede hacer un recorrido circular muy interesante entre esta eh, eh, vía verde que nos lleva hasta Cabárceno, aunque tiene continuidad a través de, de tramos en lo que es la puerta de Cabárceno, o a través luego eh, más allá de, de Obregón, por lo tanto un patrimonio también desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? la que ha ido a traer como consecuencia del cambio que se está produciendo hoy en estos territorios, eh, a escala metropolitana, a la que luego me referiré, en donde la velocidad tiene que ver también con la velocidad lenta, la velocidad del, de ir andando o la velocidad de ir en bicicleta, ¿no? en unos recorridos en donde la gente cada vez se encuentra mejor en este tipo de relaciones con el territorio. ¿no? A mí me gusta este plano, es un plano que, perdonen que sea tan malo, porque no he dispuesto nunca el original, pero es un plano que está en las marismas de astillero. Es una iniciativa que se tomó a finales de los años 90, concretamente en el año 99, y además apoyada en fondos europeos, de acuerdo con planteamientos que venían ya del 19. Eh, en caso de Nueva York, de Boston, de la comunicación entre los distintos parques a través de un personaje llamado Osme, eh, que en donde los parques aislados no tienen sentido si no están comunicados. ...o eh, con avenidas... ...en España una de las primeras intervenciones que se hizo fue en Vitoria... ...en Vitoria tienen ustedes un anillo verde... ...comunicando los distintos eh, parques... ...o a través de paseos, o a través de los bulevares... ¿no? ...entonces esta iniciativa el año 99 en el caso de Castillero... Eh, ...a mí me parece muy interesante... ...porque se relacionó con una cultura ambiental... ...en un pueblo tan transformado... Eh, ...que será eh, una de las siguientes eh, imágenes transformados, encuentra su compensación a través de estos parques periféricos en donde otra vez vuelve al agua y vuelve a la recuperación de las marismas a través de estos recorridos peatonales. Por lo tanto, esta continuidad de los recorridos peatonales a través de la ría de Solía, la isla de Morero, con su continuidad a través de las propias marismas, parece que fue una iniciativa muy interesante, finales del 19 y que todos aquellos que nos movemos por allí disfrutamos. En una escala que no puede ser la escala urbana, aunque esta es una iniciativa municipal, igual que defendemos la escala metropolitana, en Galicia ha he hecho estudios en este sentido, para la área metropolitana de La Coruña, las ciudades hoy... ...no tienen nada que ver con los límites municipales... de ...los años 30 del 19... ...la ciudad en la que hoy vivimos... ...una ciudad que se extiende más allá... ...de esos límites eh, municipales... Eh, ...incluso a través de la construcción de, de paseos... ...antes me ha leído Luis mi experiencia... Eh, ...digamos, docente... ...pero yo me siento he dedicado más de 30 años, bueno, 35 a la enseñanza, que empecé a dar clases en el año 85 en la universidad y el equivalente también a la profesión. A mí me ha gustado siempre buscar un equilibrio entre la enseñanza y la profesión y ese equilibrio es lo que he intentado eh, trasladar luego, digamos, a la enseñanza. Por lo tanto, he proyectado paseos, finales eh, final de los años 80, algunos allí en Galicia, eh, en donde... Me he sentido, digamos, muy reconocido con este tipo de intervención, que luego eh, usa a la gente. Es decir, una de las cosas bonitas del proyecto, eh, que lo piensas y lo imaginas, es cuando luego lo usa, de alguna manera, los ciudadanos. En el caso de, en el caso de Astillero, estos paseos eh, se han hecho en el borde de, de la ría de, de Astillero. Eh, mm, ...como consecuencia de esa transparencia que en su momento consiguió... ...la, la transformación de la autovía del, del Cantábrico... ...en que fue un acierto, digamos, la construcción de ese parque... ...al que antes me refería... ...tiene su continuidad a través de las marismas... ...en donde cuando sube la marea... ...los que hemos nacido en las rías, no entendemos la ría... ...como hace en el Mediterráneo... ...desde un solo nivel de la marea no lo aprendemos a través del flujo y reflujo del agua, en donde de niños sabíamos cuando eran las mareas altas, digamos, recurrentes, a través de los paseos correspondientes que se van extendiendo a escala eh, territorial. Eso es la ría de Bolo que ustedes tienen en la parte de abajo a la derecha, y eso es Ferroatlántica. Atlántica, una empresa que es de los años 13 del siglo XX, por tanto que tiene más de un siglo. En ubicaciones hoy rodeadas por viviendas, eh, por lo tanto no es posible seguir expulsando humos eh, a través de las viviendas, como ocurre también con la transformación de altos hornos en todo el barrio que se ha hecho en Nueva Montaña. Por lo tanto son viviendas independientemente de los temas sociales, que son importantes hoy, y económicos, en donde algún día posiblemente estas rías eh, se regenerarán también a través de los espacios que ocupan también estas fábricas, ¿no? He traído imágenes de astillero, eh, creo que terminó con dos imágenes y perdonen por la extensión, ¿no? Eh, yo he vivido más de 40 años fuera de astillero, por ese, primero a la universidad y luego por... Y, pero lo he visitado a menudo, ¿no? y me ha dolido muchas veces estas transformaciones ¿no? las entiendo porque todo lo humano es una cosa que se entiende ¿no? eh, pero algunas de estas mm, operaciones de transformación se han hecho en plena democracia cuando todos los temas del planeamiento urbanístico en los años 80 estaban perfectamente asentados ¿no? por lo tanto podemos entender las transformaciones que tuvo Astillero en los años 60 ...a través de la reconversión de las anteriores quintas en los bloques correspondientes... Pero no podemos entender, o yo no puedo entender, porque me he dedicado también al urbanismo, las transformaciones que se han producido en los años 80 y 90 a través de procesos de especulación inmobiliaria. El eh, inmobiliario es también interesante, y los inmobiliarios también construyen la ciudad, ¿no? transformando anteriores viviendas que formaban parte del paisaje urbano y los bosques correspondientes con fuertes densidades apoyados por el planeamiento urbanístico. Por tanto, no todo lo legal que refleja el planeamiento urbanístico se debe hacer. Eh, y el caso Astillero o el caso de Mareaño son dos ejemplos de lo que en su momento no se debió nunca hacer, como ese paisaje que aparece en la parte de, de abajo a la derecha. Porque resultado de estas transformaciones eh, convertimos paisajes que anteriormente tenían una vida o que eran paisajes de acuerdo en paisajes vacíos. ¿no? Paisajes vacíos como el de la Ría de Astillero. La Ría, de Astillero, eh, la Ría de Astillero, en lo cual hay familia, nos trae muchos recuerdos, en este momento es un paisaje vacío. Es un paisaje por el cual se navega, pero es un paisaje en donde prácticamente yo creo que ya nadie se baña. ¿no? Eh, mi madre murió hace año y medio bañándose ahí. Ella quiso conservar ese recuerdo, eh, como tenía 90 años, de la juventud, eh, de alguna manera, de toda nuestra vida, de toda su vida, en donde le seguía reconfortándose eh, para su propia salud, bañándose todos los días en la ría de Astillero. ¿no? Eh, por tanto, como esas transformaciones que hacemos de las rías y los ríos tienen también unas consecuencias eh, sobre el paisaje es, mm, eh, Y sobre los usos anteriores Sobre todo Me eh, parece que es un tema importante Para que determinadas intervenciones Seamos más cuidadosos con ellas ¿no? Esta es la última imagen que traigo eh, En ese flujo y reflujo de las mareas eh, La ría de Astillero casi resucita La ría de Astillero, la ría de Solía Cuando sube la marea cuando sube la marea el agua la vemos desde una cierta distancia por tanto, esa distancia de cómo percibimos estos territorios en donde el agua aparece eh, todavía presente y con una gran centralidad dentro de todos esos espacios me parece que es una imagen eh, desde dos vistas que tienen ustedes arriba de lo que sigue siendo parte fundamental del paisaje astillero. Pero es desde la cercanía, por tanto, desde ese doble mirada, desde la lejanía, desde la cercanía, como yo creo que hay que entender estos espacios. ¿no? El muelle para nosotros era un eh, elemento que nos trae muchos recuerdos. Eh, cuando nadábamos... Eh, cuando pasamos en barca y cuando nadamos del astillero de Santander eh, en donde nuestros enemigos eran de alguna manera las corrientes de la, de la propia ría ¿no? por lo tanto desde esa lejanía y de esta cercanía eh, con esta última imagen es como quiero aproximar al, aproximarme al astillero ¿no? cuando hice un discurso parecido hace dos años y pico cuando me hicieron ...del Centro de Estudios Montañeses... ...se lo dediqué a mi madre... Eh, eh, ...este discurso... ...digamos, se lo quiero dedicar a, a mi hermano Pacho... Eh, ...Pacho nos dejó en, en... octubre de este año... ...su última alegría fue bañarse... ...como hacía todos los días en la ría de Sardinero... ...por tanto, esa... ...perdón, en la playa de Sardinero... Por tanto, esa experiencia que nos transmitió mi madre en relación al agua, yo creo que Pacho lo vivió como casi la última alegría de su vida. Muchas gracias a ustedes. Por... Bueno, pues después de... después de esta conferencia tan, tan y tan amena. Como siempre haremos un pequeño turno de intervenciones por si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Apaga, ah, apaga sí, esto, porque se puede, eso puede claro. Tienes ahí el, el botón donde está la luz, si sí, lo no. verde, le das a ese punto fuerte. ¿Alguna, ¿Alguna cosa que comentar? ¿Algo que comentar? ¿Algo que decir? Esta si la de la semana pasada... Se, se cansó bastante. Ah, José María, José María que decía, Bueno, no sé si querías también tú decir ¿sí? algo. Ah, Virgilio. Pues Virgilio. empieza, Virgilio. No sé si hace una o dos semanas he leído en la prensa una noticia del Instituto Hidráulica de Cantabria sobre algún estudio que han hecho por ahí, algo muy incidental pero eh, hacían poco más o menos tenían una previsión de que no sé qué porcentaje de personas eh, iban a verse desplazadas en los próximos me parece que hablaban del eh, 2050 o una cosa así bueno, sin catastrofismos todos estos mm, eh, estas zonas de estuario de entrantes de la mar Está más o menos generalmente compartido por los ingenieros eh, de caminos, canales y puertos, toda la parte esta de canales y puertos evidentemente, que estás seguro en el ambiente, compartido esta previsión más o menos de continuidad del calentamiento global, aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto que hemos visto hoy, los que lleguemos, seamos longevos, se nos va a transformar y va a volver otra vez casi a tiempos de infancia. Antes de los tiempos de infancia. Incluso antes de los tiempos de infancia. Bueno, eh, creo que hoy en Ateneo se celebraba un debate eh, de un tema que se vía aquí de forma... de forma... Eh, importante y que algunos pensamos que son actuaciones equivocadas, eh, en donde sabemos que los temas son difíciles y que las intervenciones de la Administración Pública son difíciles, pero en distintas Administraciones pues a veces se han tomado distinto tipo de intervención. ¿no? No quiero profundizar, digamos, en este, en este planteamiento, pero miré a, a su pregunta, ¿no? Yo creo que el cambio climático es una realidad. Es una realidad, eh, a pesar de los detractores, eh, algunos eh, que mandan mucho. Pero hoy, desde el punto de vista de la ingeniería, está perfectamente asumido, y cuando se hace un proyecto de una obra pública, por ejemplo, cuando se hizo en el año 2000, el, el proyecto de trasvase del Ebro, un proyecto muy polémico en su momento para regar las tierras de levante, ya se tuvo en cuenta en la desembocadura del Ebro, de donde partía el trasvase todos los efectos correspondientes al cambio climático. Hoy, cuando se hace cualquier proyecto de, de una obra portuaria por puerto exterior de La Coruña, se eh, hizo esa, esa referencia. Yo creo que el, el, las afecciones. No sé si volveremos a la niñez eh, por los rellenos que hemos hecho, pero las demarcaciones de costa se cuidan de alguna manera en la defensa del dominio público marítimo terrestre, como antes respondía, que es la demarcación de costa de, de Cantabria, porque si no es temporalmente. Si sí, con avenidas máximas de los ríos y coincidente con los niveles de la marea, esos terrenos son ocupables. En cuanto se produzca un incremento, o se está produciendo ya un incremento de la temperatura, eh, como decía, los, los correspondientes, evidentemente esa subida del nivel del mar es eh, claramente, es, es muy clara. ¿Qué transformaciones están produciendo en estos momentos? Bueno, estamos viendo transformaciones en nuestras ciudades. Los ingenieros somos muy defensores del tráfico. Somos muy defensores del tráfico. El tráfico es el 50% de la contaminación atmosférica en estos momentos en las ciudades. Por tanto, todas las transformaciones que se produzcan desde el punto de vista del tráfico en las ciudades, introduciendo restricciones al tráfico o las transformaciones que se produzcan a través de la introducción creciente de vehículos eléctricos son bienvenidas, porque el futuro es ese. Por ejemplo, los países que visité fue China, cuando visitas eh, Pekín o Chongqing o ciudades que tienen eh, 15 y 20 millones de habitantes, el, el tráfico es un elemento contaminador fundamental, con atmósferas de ríos, como el río Yangtze, eh, totalmente crisis, es, es imposible ver el sol, digamos, en estos territorios. Por lo tanto, en la medida eh, que creamos, por terminar la pregunta, que la, el cambio climático eh, es un tema cierto y que transformamos las fuentes energéticas, a pesar de los problemas que se producen, como consecuencia del carbón, por ejemplo, y lo transformamos en otras fuentes renovables, yo creo que en el futuro seremos más felices, y contribuimos a disminuir en el tiempo lo que es el incremento correspondiente a la temperatura. No sé ¿me, se me contestó? Sí. Sí. Claro, no, no. Quizás este da el ámbito de lo que muy felizmente nos has comunicado. Y eh, es lo siguiente, y es que la vía de la Solía tiene una proyección con la cual acabó MacLennan con sus lodos, y fue un trozo de la historia de Cantabria importante, que llegaba hasta Piela, y es el puerto de Mobardo. Y bueno, pues haya quedado todo absolutamente... No sería posible el hacer algún acceso a ese lugar todavía, ¿no? Un poco, si quieres, hasta romántico, ¿no? que supuso tanto para la historia de Cantar, el puerto de Mobardo, ¿no? con sus maderas y sus Luz. elementos de, de salida, en ¿no? la carretera ya hacia Castilla por Burgos, ¿no? Parballón, sí, y Marvallón, ¿no? Para los que ustedes no conozcan el puente de Mobardo. Era un puente que estaba aguas arriba de la ría de Solía, pero estaba prácticamente en donde hoy está la estación de Guarnizo, más o menos, en el municipio de Pélagos era el puerto en donde se embarcaban las maderas, hasta el puerto de Santander. No contado, la madera es un elemento fundamental en, en lo que ha sido la transformación del paisaje de Cantabria. Eh, un elemento transformador de lo que ha sido el paisaje eh, ha sido las, las fábricas de perdón, los altos hornos de, de y en sí la cabada que un carbón vegetal antes de que a finales del 19. De ¿no? Por lo pronto la madera era un recurso fundamental de Cantabria, por eso se localizan aquí estos altos hornos, por eso aquí se construyen los, los, los barcos de la Armada, cuanto a un recurso fundamental. Y ese puente, ese puerto de mogardos Mobardo, Mobardo, tuvo un papel importante. Aparecen las historias y cuando se habla de la puente de Solía se habla también del, del, del puerto de Mobardo. Lo que pasa es que los puentes tienen un papel cuando se construyen, como ocurrió con el puente de Solía, de ruptura de carga. Yo creo que en el, en el fondo el, el, la construcción de ese puente de, de, de Solía lo que hizo fue romper la, la carga entre lo que era la navegación eh, marítima y el transporte terrestre como ocurrió, por ejemplo, en Galicia, con todos los puentes situados en el fondo de las ríes. ¿Cuánto ese puerto desaparece en el momento en que se construye, en el año 16, el, el, el puente de Solía? Porque ya tienes ahí un punto de ruptura entre la navegación marítima y lo del transporte terrestre para comunicar las maderas a través del camino, que en ese momento es un camino de ruedas hasta el puerto de Santander. Por lo tanto, la pregunta que me hace... Yo creo que como que sería importante el recuperar en dónde estuvo el lugar, porque hay dudas de dónde estuvo. Hay dudas, sabemos que estaba a más arriba de, de la puente de Solía, pero algunos defienden que estaba en el municipio de Piélagos y otros defienden que estaba más abajo. No, no sé si te contestar. Sí, yo, yo tenía un despacho te en el tiro, 40 años y cuando no, mucho mucho cariño, pero hay pocos sitios donde se haya urbanizado tan mal como Castilla. Transformar la finca de la Sara y todo aquello, como lo que han dicho con ello, Pero esto ha es sido generalizado, porque el dinero no tiene no tiene patria, ni tiene escrúpulos, ni tiempo que te eh, Nos ocurre constantemente cuando cuando hay un terreno. ¿eh? Llega un centro comercial, ¿eh? al lado se ponen viviendas, las empresas que hay allí, se tienen que ir. ¿Quién está la primero? ¿La empresa, el centro comercial o la viviendas Pero el hecho cierto es que la industria es la mala, del, la mala de la película. Esto es lo que ocurre constantemente. centrándonos en Astillero y en el sur de la Bahía, a ver, dejar construir bahía real y en darle el permiso de impacto medioambiental, aquello es un ejercicio de, de imaginación. Aquello es una marisma eh, con, con subidas de aguas y un determinado profesional, o sea, le, dio, le, dio, le dio el permiso de medioambiental. Y no vamos a decir quién lo dio ni quién era el que lo dio, Pero esto es igual con los términos de, de, de donde está el, oeste, el oeste inglés. Que, el inglés era una ría, una ría eh, con una isla que la llama la Isla del Oleo. De es Isla del Oleo, nacido allá al lado. Eh, Oleo lo entendían los pescadores como Isla del Oleaje y era una isla que dejaron los, pero, pero, eh, de las las de la empresa Nueva Montaña cuando se fundó allí, pues dejó como salida de esos pescadores que vivían las, las, en, esa, en o, las semillas es, de esta vida. Los hijos se, fueron a, se, se trasladaron a. o sea, se fueron a vivir a trabajar, se fueron a trabajar cuando a la montaña quejaron, no había ningún pescador y aquello se cerraron. Hemos sido especialistas en transformarlo todo para mal. Hasta ellos una población. ¿no? es se desastrecha martillazos. De aquí para allá hay que pasar, es una cosa rarísima. Mariano no puede poner más edificios uno en encima de otro, porque si lo ponen, se, se nota mucho ya. Nadie en Mariano pensó en circunparar aquello, o Aleja, que pase por el de Mariano. Esto hemos hecho constantemente. Y el problema está en que tenemos que determinar quién manda aquí, quién, quién, si, si queremos, qué es lo que queremos. Y no sabe dónde va, siempre acaba en otra parte. Porque si acierta dónde es ya, ni siquiera se ha da dado cuenta que ha acertado, que es el problema de todo. Entonces, ¿quién manda? Aquí? ¿La cotula, no sé qué? Al final manda quién manda el dinero. Esta es la santa realidad. ¿Ves? No hay una que grave. Saldrán manifestaciones de un señor que ha comprado un piso ¿eh? 20 años después de que la industria estuviera ahí y que los humos le molestan. Pero el señor, cuando compró la vivienda, allí le costó barato porque había humos que molestaban. Estar es la verdad ¿Qué ponemos delante? El puesto de trabajo, la calidad medioambiental, el cuidado de la naturaleza, el cambio climático. ¿Qué ponemos delante? Esta es la cuestión. Saber dónde queremos ir, ¿eh? desde el punto de vista. Y aprovecho para pedirle perdón otra vez y para felicitarle por su magnífica conferencia, que eso cuesta muchísimo trabajo. Y lo mínimo que se puede hacer es me molestarte. No. Lo mínimo, lo mínimo. Bueno, yo creo que se preguntaba a lo más profundo de la transformación de la Podría extenderme y casi volver a dar la conferencia sobre este tema, pero no voy a hacerlo Evidentemente no, en la sociedad que vivimos no podemos entender el las cosas sin la variable económica, ¿no? Eh, las industrias en su momento obsoletas como en su momento se transformó la cross o se transformó la CANSA eh, quieren generar plusvalías a través de los terrenos que anteriormente ocupaban ¿no? y esas plusvalías se generan a través de eh, operaciones urbanísticas eh, a través de los elementos más rentables que fundamentalmente es la construcción de viviendas ligada a la construcción de, equipamiento, de equipamientos comerciales una relación bienívoca de las viviendas y el atractivo de los equipamientos comerciales próximos a las, a las viviendas tanto, esas operaciones urbanísticas están en todas partes el tema de, de Astillero de, el tema de Astillero de, no solamente y no quiero seguir profundizando en el sentido no solamente es el resultado de transformaciones que se produjeron en plena democracia en los años 80 con planeamientos urbanísticos aprobados, eh, por lo tanto cuando una sociedad acepta ese tipo de transformación urbanística eh, está dejando valer sus recuerdos, su memoria como espacios vivos eh, al servicio de una transformación radical de lo que han sido esos paisajes de la memoria. Eh, por tanto, yo creo que dentro de esa cultura urbanística de la democracia de los años 80, eh, algunas o gran parte de las operaciones urbanísticas nunca se debieron hacer. Si se hicieron, es un dinero que tiene que ver con muchas variables. Eh, tiene que ver con la propia financiación municipal. Eh, los ayuntamientos han sido incapaces de cobrar las tasas correspondientes de los correspondientes servicios. Y la manera que tenían de hacer inversiones en los municipios era a través fundamentalmente de los ingresos que les llevaban a través de los temas urbanísticos. En donde mmm, hay alcaldes que han sacado pecho por hacer una plaza o por hacer... Pero el problema no estaba en esa plaza. La plaza era un elemento de compensación para la brutalidad ...de la transformación que se está produciendo... ...de anteriores viviendas unifamiliares familiares... ...en bloques con un exceso de altura... ...y con fuertes densidades. El tema que ha citado... ...de la ría de Solía... Eh, ...es todavía peor... ...porque todavía todo el mundo sabía... ...como el Río Industrial de Moreno... ...que eso era un espacio ganado al mar... ...en la propia ría de Solía... ...a través de una eh, concesión... Eh, perfectamente localizada de finales del 19 en donde no solamente se construye un centro comercial, sino que se construyen unas viviendas unifamiliares para irlas a la villa luego se compensa a través de los correspondientes recorridos por tanto, ¿cómo manejamos estas cosas? Evidentemente tiene que ver con la economía pero tiene que ver con no sé si decirlo como una cultura de territorio desde el punto de vista de paisajísticos. Yo a veces le cuento a mi hermano, que está ahí, Afonso, como eh, a veces, me gusta todos los veranos ir por Francia, y sigo, sigo un pueblo que se llama La ross eh, eh, en donde desde lo que lo visité prácticamente en el año 67-68, hoy en día es exactamente lo mismo. Por lo tanto, esos procesos urbanísticos no se han producido igual que en todos los sitios, ni en Francia ni en España. Eh, ha habido, eh, ha habido eh, eh, comunidades autónomas que han apostado por una, eh, sobre todo a partir de las leyes de la Ordenación del Territorio de finales de los años 80 y los años 90, por establecer condicionantes al planeamiento urbanístico municipal. El planeamiento urbanístico municipal está sometido a todo tipo de presiones, eh, a todo tipo de intereses. Pero si tuviésemos normas a nivel supramunicipal, dentro de instrumentos que están en las leyes de la ordenación de territorio, que se llaman directrices de ordenación de territorio, que se llaman planes territoriales, o planes metropolitanos, como necesita el área metropolitana en la que vivimos, que establezcan condicionantes eh, a nivel de, de, de directrices que condicionen los planes municipales, eh, intervenciones que se seguirán haciendo en el futuro en los municipios ya modificados no se harán. Por lo tanto, eh, los municipios tienen muchos intereses. La economía es fundamental, porque la economía municipal pivota sobre los temas urbanísticos. Lo hemos visto cuando se produjo la crisis de 2008-2010, en donde dejaron de hacer ese, ese tipo de, digamos, de ingresos urbanísticos y cómo ha caído, de alguna manera, la economía municipal. Eh, pero yo creo que hay un problema gordo y profundo con lo que ha ocurrido con Mariano. Y lo que ha ocurrido con Astillero. Eh, no me quiero extender en este sentido, pero los es que hemos vivido allí y lo no hemos visto transformarse, ¿sí? eh, independientemente de esas compensaciones del eco Astillero 21, eh, sabemos que había otras alternativas. Eso es lo que le puedo decir. Sí, ah, Pedro también tenía o sea, el... sí, un, sí, un, solo, un solo tema lateral y un poco romántico. ¿eh? Hablando de la velocidad, pues hubo unas corconeras sí. que van a pasar a la historia de la memoria y eso es interesante, sobre todo por el tipo que era de barcos, ¿no? De la eran muy, muy novedosas. Sí, sí. sí, quizá ustedes no saben de lo que, de lo que hablan, aunque no las más aquí. Las corconeras eran unas lanchas que iban desde Santander hasta Astillero. Cuando Astillero tenía una fuerza como un lugar de baños importante antes de construirse el ferrocarril de Alar de Rey y de Santander. De hecho hay un... Eh, y por supuesto antes de construirse ya a finales del siglo XIX el ferrocarril que comunicaba eh, Santander con Castillero, de esa línea que iba a Solares y... y Entonces el medio de transporte era fundamentalmente a través de, esas, de estas barcas de las corponedas. Incluso siguieron circulando cuando se hizo la línea de el ferrocarril de Santander a Alar de Rey, porque los que iban a Estillero tenían que apearse en la estación de Bo y luego desde ahí ir eh, en el coche, de, eh, coche de caballos, ¿no? Coche de caballos, estación animal hasta Estillero, por lo tanto siguieron circulando. ¿no? Eh, bueno. Eh, Yo me no refiero sobre todo al sistema de propulsión, que es muy novedoso. Bueno, veoso, ¿no? bueno no, eh, no, eh, no, evidentemente de, luego ya en 19 estaban, estaban movidas por, por el vapor. Por, como por. Y ahora por energía eléctrica porque hay un barco que quieren que vuelva otra vez a funcionar. Ejemplo, se eh, el, ¿eh? Yo he navegado, he navegado en él hace poco como prueba por la bahía y de alguna manera allí se interpone. Yo creo que no, van a, pues no lo van a conseguir por incluso plantea el ayuntamiento de que Camargo que funcione para que los que llegan al aeropuerto vengan a sentarme ese barco. Yo creo que va a ser muy difícil, porque aunque haya huelga de taxis, la gente alternativas más rápidas. ¿Eh? Ahora, como turista, como turístico, puede ser, yo ya digo que si da una vuelta en él, se mueve sol, bueno, casi absolutamente por energía solar. ¿Eh? Y bueno, es una cuestión curiosa. En el tiempo se mucho la cosas <risa> la tarde, las Corconeras a la Fonda del Astillero, que había conciertos. Ahí llegó a tocar Andrés Fortuny, que era un violinista <risa> extraordinario, y bueno, bueno, el, el, el, el, el, el, el, el, Las Corconeras darían para... Cuando, cuando estaba ahí veraneando Don Tomás Bretón todos los años... En la el, la se no se ha publicado nada, eso. ¿vale? Sí, sí. Algo hay... Algo hay, como, sí. hay, como, ¿Hay sí. no se no, ha por la ría del hasta, hasta lo que llevaban el cuello del Cespedón claro. que estaba aproximadamente entre San Salvador y Edas sí, es que, sí, de que tenía de un la... recorrido un poco más largo todavía remontaba esa ría que, que no sí, yo recuerdo de niño eh, nadar cuando nos llevaba las corrientes que nos íbamos casi hasta la ría de San Salvador nadando, luego no sé cómo volvíamos en contra la corriente pero lo que detuvo de alguna manera esa, esa relación el fondo de esta ría, de Solía y San Salvador fue la construcción del puente en 1966, del puente que construyó ahí, digamos, una barrera. ¿no? La ría de, de Tijero fue importante, ahí es donde salían de alguna manera todos los cañones que se producían en y la Armada, y hoy es una ría que no ha sufrido tantas transformaciones como la ría de, la ría de Solía. De hecho, a mí me gustaría reivindicar aquí. El que esos paseos que ha promovido de alguna manera el Ayuntamiento de Astillero los prolongue el Ayuntamiento de Marina de Cudello. Es decir, unos recorridos que es lo lógico, por pues esas independientemente pasen por, por el Polígono Industrial de, de Leras, pero con un planteamiento paisajístico y recorridos blandos que se llaman eh, andando y en bicicleta que vayan más allá de lo que sido la intervención del Ayuntamiento de Astillero. ¿no? Bueno, aquel señor, y ya la última, porque ¿eh? tenemos todavía el tercer punto y el cuarto eh, punto de la orden del día. Una observación y, y una pregunta. La observación es que hablaba de planeamiento, de las ciudades y demás, para eh, estar de todo ese ordenamiento que entendemos que es racional. ¿no? Sí. Y luego, eh, una pregunta. Eh, eh, en el siglo XVII, que es cuando empieza los pues, astilleros, la, de, la, la, la, de, la, de, la deforestación, no había grupos de opinión, no digo de presión, como los que tenemos ahora, que en su momento viesen esa potencial deforestación de, del paisaje cántabro como una agresión en contra de lo que se podría pensar que era la en la evolución de la ciencia, de la técnica del bienestar social, de, de los puestos de trabajo eh, no estamos viviendo, no, no, porque pero, no tenemos evidencias de eso entonces, ¿no? pero no estamos viviendo en el siglo XXI eh, una situación como se pudo dar en aquel entonces eh, ahora que vamos a intentar o que, que se plantea hacer un eh, bueno, pues, eh, cualquier establecimiento industrial, en cualquier zona, en cualquier sitio pues siempre tenemos eh, afortunadamente grupos eh, que valoran o se oponen a según qué tipo de actuación, ¿no? ¿Esto sería impensable en el siglo XVII? ¿O también sería algo inherente a la del ser humano de defensa del patrimonio, de, del patrimonio natural, del paisaje? Bueno, el, el monte... Hoy no, no entendemos lo que, digamos, viviendo hoy en, este, en esta etapa del siglo XXI, no entendemos lo que el monte suponía para la gente. ¿no? Eh, incluso para la gente reciente, digamos, para, para nuestros abuelos. Yo he visitado incluso montes de Vizcaya y de Navarra, y, y tenemos una idea del, del monte como territorio inculto. El monte era un territorio culto, era un territorio de, de cultivo, en donde no se entendía, digamos, el prado, las zonas de, de, de pradería, sin el monte. Había una relación bionívoca entre el monte y los prados. Por lo tanto, yo sospecho que como eh, elemento de subsistencia de la población, en ese momento una población agrícola, hubo protestas, en el siglo XVII, cuando Liérganes y la Cavada prácticamente arrasaron con montones de hectáreas de los montes de Cantabria. ¿no? Por lo tanto, lo que pasa es que eh, esas protestas no tenemos constancia de ellas, pero, pero evidentemente había una relación bienívoca entre el monte y los, y los prados. ¿no? Hoy los temas de, de localización de las industrias, la industria, la industria mmm, eh, ...saben o sabes que la industria que tenemos en España... ...es fundamentalmente una industria colonial... Uf, ...la palabra colonial no está de moda... ...una industria fundamentalmente extranjera... ...con capital de fuera... Eh, ...que se localizó cuando se rechazaba incluso los países de, de origen... ¿no? ...porque aquí no teníamos una relación con la contaminación... ...hoy evidentemente hay una industria nacional... ...pero la gran industria en su momento venía decapitada de fuera... tanto ¿no? es lógico que produjese una reacción... ¿no? Eh, ...nosotros vivimos, yo recuerdo coger en los años eh, 60 mejas y esquelas en la ría de de astillero y verse transformar las aguas como consecuencia de los vertidos industriales. ¿no? Por lo tanto, eh, esa, esa industria por la que apostó el Estado en los años... Eh, 60, fundamentalmente en España, en donde intentó difundir la industrialización que anteriormente existía en Madrid, Barcelona, en el País Vasco, tuvo unas consecuencias importantes en la transformación del paisaje. ¿En qué momento estamos en este momento? Estamos en un momento en donde en España no ha sabido generar una industria más allá que la industria urbanística. <risa> Esto es la realidad, por eso... El declive urbanístico ha generado, con todo el tema el tema inmobiliario, ha, ha generado un paro en, el, en donde poco a poco estamos saliendo. Nosotros no somos una sociedad industrial, más allá del País Vasco, más allá de, de Cataluña, en donde cuando recorremos el Llobregat nos vemos todas las industrias ya del 19 y de, de principios del 20 recorriendo y jalonando todo el correspondiente río. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? ocurre hoy en día es que eh, argumentos que utilizábamos o que utilizaba en ese momento el estado en los años 60 para justificar la localización de la industria en cualquier sitio son tan potentes en cuanto a que crea empleo que la sociedad eh, les es difícil rechazar en momentos como los que estamos en este momento de paro por tanto mm, eh, hay que entender que determinados grupos eh, que no se inventa nada, sino que ya reaccionaban en los años 60 y 70, reaccionen frente a malas implantaciones industriales. Todos los temas que tienen que ver con la planificación de la localización de la industria o de cualquier tipo de intervención hoy están perfectamente eh, los hacemos posibles a través de la planificación desde el punto de vista de cartográfico utilizamos sistemas de información cartográfica. Por lo tanto, lo que demandan es una racionalización mayor de esas localizaciones más allá de las expectativas creadas por la existencia de un determinado terreno que se ha comprado eh, que se ha comprado en donde de repente eh, se considera que es la mejor localización sin ninguna planificación previa por tanto lo que hay que reivindicar es esa planificación previa para generar industrias que tienen que asumir los costes ambientales porque esa industria de los años 60 no asumía los costes ambientales todavía vemos no, claro. eh, Nueva Montaña vertiendo humos eh, antes se refirió todavía vemos, eh, bueno, no quiero seguir en la misma línea por lo tanto si las industrias en unas localizaciones, incluso actuales, industrias o ferroatlánticas, asumiesen los costes ambientales y no los enfrentasen con los temas correspondientes de empleo, obviamente sería una solución, una eh, situación más madura en este sentido, en donde las localizaciones industriales de industrias no contaminantes serían posibles en lugares en lugares eh, resultados de esa planificación ¿no? te he contestado Ezequiel pero, pero vivimos un momento difícil eh, respecto a cualquier reacción respecto a cualquier industria que genere empleo ¿no? bueno pues dicho esto Yo vamos me... a <risa> proceder <risa> a, a recibir oficialmente en el centro a nuestro nuevo compañero a su felicito Francisco. nuevamente por la magnífica conferencia el piso del centro y ahora vamos a hacer simbólicamente, simbólicamente la imposición de la medalla. Muy bien. Ay, perdón. Para a ver, esto es un poco complicado de, de atar. Porque, a ver. Ahí está. Ti, muy, bien. muy bien, pues muchas gracias. gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a todos por esa paciencia, porque me ha largado un poco. De... No, no, pero ha sido muy ameno. Muy ameno. No se ha hecho nada, nada, nada largo. Bueno, y pasamos al tercer punto del orden del día, actualidad del Centro de Estudios Montañeses. O sea, lo que ha pasado principal... Lo más importante que ha pasado en enero. Bueno, ya está presentado por la tesorera en el ayuntamiento el día 28 la justificación de gastos del año 2018. También están presentados por la tesorera en la Consejería de Cultura... Eh los días 21 y 28, los justificación de gastos del año 2018, proyecto de actividades y presupuesto del año 2019, autorización para recabar datos de Hacienda y Seguridad Social en nombre del centro, etc. Como sabéis, este mes se ha celebrado un amplio ciclo de conferencias sobre nuestra. Difunta compañera María del Carmen González de Chegaray en la Biblioteca Central de Cantabria. Tres de los ponentes fuimos miembros del centro. La primera la dio el día 17 con el título María del Carmen González de Echegaray y las instituciones culturales de Cantabria. La segunda la dio Celestina Losada Barea el día 22 bajo el título El legado de la historiadora María del Carmen González de Chegaray y la tercera, la dio José Eloy Gómez Pellón, el día 24, con el título de la etnografía a la arqueología en Cantabria. Notas sobre su institucionalización. Los tres ponentes participamos además en la mesa redonda de presentación celebrada el martes 15. También se celebró abajo en el Ateneo el día 15, el coloquio sobre Cabo Machichaco, primera explosión, hechos, buque y ciudad que había preparado el centro. Participó nuestro socio Manuel González Arzuelo, que fue el ideador realmente de esa sesión con gran respuesta de público. El día 16 quedó firmado por ambas partes el convenio con Ascagen para el depósito de su biblioteca en las instalaciones del centro. El vocal ha efectuado ya la colocación de los libros en las estanterías reservadas al efecto habiéndolos organizado después dos socias de Ascajén, quienes también se ocuparán de ficharlos. La Consejería de Cultura ha solicitado informe relativo al expediente para la inclusión del puente de Brezales en el término municipal de Azas de Cesto, en el Inventario General del Patrimonio Cultural de Cantabria como bien inventariado. Va a encargarse de la elaboración nuestro compañero Luis Villegas Cabrero, que es especialista en puentes precisamente. Bueno, el MAS ha solicitado permiso al centro para incluir en la exposición Agua, que se celebrará durante el mes de abril, en la sala de Caja Cantabria, el cuadro Jesús y Adentro, de Fernando Pérez del Camino, el cual, como sabéis, es propiedad del centro y se haya depositado en dicho museo. Ha sido concedida la autorización el día 15. La historiadora del arte, Isabel Ordieres, ha pedido 11 fotografías del Archivo de Arte Montañés para incluirlas en un libro en preparación acerca del Valle de Pielagos. Se le han escaneado y enviado el día 24 con la única condición de que en el pie de foto figure que las imágenes son propiedad del Centro de Estudios Montañeses. La Junta Directiva se reunió el día 30. De algunos de los acuerdos que tomamos os informaré el mes que viene porque no son demasiado urgentes. Están presentados ya para la revista Altamira número 90, sendos artículos de Enrique San Miguel Pérez y Jaime Peñar, este último de la Universidad Complutense de Madrid. Se ha acordado admitir como miembros de número a Jesús Ruiz Cobo y a Ana Rubio Celemín, que en breve ofrecerán su conferencia de ingreso. Será una de estas sesiones que hacemos dobles, porque si no, no podrían dar la charla hasta noviembre y tampoco es cuestión de que esperen tanto. Eh, se ha acordado también nombrar miembro correspondiente en Gerona a Pablo Pérez chileno que publicó el año pasado un trabajo muy interesante en Altamira sobre Chiloé y que reside en Gerona y formará parte a partir de ahora del centro como corresponsal allí que no tenemos ninguno en Cataluña bueno, nuestro compañero Francisco González de Posada ha obtenido el día 16 de enero el doctorado en Medicina por la Universidad de Alcalá de Henares. Consta en acta la felicitación del centro. También, por, pues, lamentablemente, se han enviado sendos pésames a nuestros compañeros Rosa Cotelillo del Río y Ángel Díaz por el fallecimiento de sus respectivas madres, ocurridos ambos el día 22 y antes de terminar hoy los socios pueden llevarse el tomo 89 de Altamira que ha llegado ya de la imprenta y el libro El linaje de Igual cuyo autor Juan Arnaiz de Dezala andaba por ahí, ¿no? ah, está ahí bueno, si el autor quiere deciros algo del libro comentar algo, que sepáis que aquí está el autor, que ha tenido santa paciencia porque este libro eh, realmente ya estaba comprometido para editarse el último año de Leandro, o sea, que, que falleció en el año 14. Lo que pasa es que teníamos tal lista de libros y teníamos, por otra parte, tal escasez de dinero desde que la consejería rebajó tanto con la famosa crisis, que ha tenido que ir esperando y al final, bueno, todo llega en la vida y ya le tenemos, ya le tenemos aquí. Hay que decirle Sí, sí, sí, sí. Bueno, el mes que viene, porque todavía para esta reunión no llegaban, os entregaremos los otros dos libros que hay pendientes, que están todavía en la imprenta media, pero aseguran que esta semana ya, como mucho a la siguiente, los traerán, que son los entretenimientos de un noble montañés amante de su patria, y recordando a Manuel Llano 80 años después. Bueno, y dicho todo esto, pasamos a... Bueno, si no alcanzan, hay más ahí, yo he puesto aquí estos, bueno, calculando más o menos los que podríamos estar. Eh, que pasamos al cuarto punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. Este punto parece que va bien. Pues si quieres que ya vemos a los del Rampala y se lo pregunten. <ríe> bueno, me gustaría que no una cosa. Esta conferencia no ha habido forma de, de gobernar la página web, hemos dado la divulgación habitual. ¿Qué conferencia? Ah, esta. Ah, el anuncio, dices, anuncio. el anuncio. Eh, y no sabemos ahora mismo si las los próximos meses vamos a poder hacerlo, porque hay un problema con la página web, que no sabemos de momento. Pero ¿de qué derivará? Esta mañana les he llamado por teléfono y estaban trabajando en ello, entonces ah. se supone que si no hoy mañana y si no ha pasado estará se que varios meses es si que sí. no lo resolvemos sí. de otra manera siempre nos queda eh, por ejemplo la opción de crear una página de eventos y machacarlo eh, a mano colgarlo allí en otras o sea, no, no hay problemas al respecto Exacto. perfecto ¿alguna cosa más? bueno pues si no hay más Quedamos emplazados para el primer lunes del mes que viene, que tendremos la junta académica correspondiente. El mes que viene me parece, sí, pero que es, eh, ¿quién tiene la charla? Eh, marzo, yo no sé si es Miguel Ángel Sánchez o quién es, pero... Ah, José Hernández Zúrculo, sí. La tiene nuestro compañero Hernández Zúrculo, que ya nos ha dado hasta el título y todo. Un siglo de epidemias, el caso de Castudiales. Un siglo de epidemias, el caso de Castudiales. Pues nada, muchas gracias por la asistencia. Aquí tenéis las publicaciones y hasta el mes que viene.